Nuestra sesión semanal de terapia con las preguntas que nos recorren a todas y todos. Una mirada psicológica de las realidades que nos atraviesan. Todos al diván, con la licenciada Carmen Sotelo en el magazine de la radio. Y ya llega el momento, el momento de poder disfrutar de estos hechos reales. Pero hoy, en Hechos Reales, junto a la licenciada Carmen Sotelo... Va a cerrar el mes de la mujer, este mes que se reconoce, este mes que se valoriza, que se empodera y que también se suman estadísticas, se suman hechos, cómo vamos creciendo las mujeres dentro de un mercado productivo, de un mercado social, de eh, un mercado profesional, cómo estamos las mujeres. Por eso le voy a dar la bienvenida de mujer a mujer. A Carmen Sotelo, hola Carmen, ¿cómo va? Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, bienvenido una vez más en Cerrando este mes de la mujer en Hechos Reales. Sí, Cerrando este mes de la mujer y pensando en los temas que realmente traían hace años uh -huh. y traen ahora las mujeres, ¿no? Y no son los mismos. Mirá qué bueno. Contame, ¿qué? ¿cómo iban al diván? Ponele hace, primero, ¿no, Carmen? Vamos a entrar en contexto. ¿Cuánto hace que vos ejerces tu profesión? ¿Cuántos años aproximados? Treinta, fácil. Treinta años fácil. Bueno, en esos treinta años, ¿cómo hace treinta años atrás? ¿Qué traían las mujeres en el consultorio? Eh, mucha culpa, uh -huh. mucha culpa, mucha sensación de culpa, eh, mucha, eh, poco reconocimiento del trabajo que se hacía. Eh, sobre todo la culpa con respecto a veces a, a si tenían trabajo a dejar a los hijos para... Ir a trabajar, eh, como que eso las hacía sentir muy culpables. Claro. Eh, porque era la época que muy pocas mujeres salían a trabajar, uh -huh. eran amas de casa, entonces el, el, ahí fue como empezar a dejar a los chicos, ¿no? Empezar a dejar a los chicos y para que la sociedad, eh, porque no solo... Eh, la familia, digamos, en general, la sociedad adaptada, aceptara que eh, las mujeres tenían que salir a trabajar y que además de tener que no siempre era una cuestión de necesidad imperiosa, sino de necesidad interna, de era. sentirse productiva, y de no sentirse productiva estando todo el día en la casa y, de, y además siendo súper desvalorizada por el marido. Tal cual. mira yo conozco casos, tengo una amiga en el cual dejó una este, arquitecta talentosa que hacía shopping, mira lo que te estoy diciendo, en su época... Y al casarse, además con promedio nueve en la facultad, mirá lo, lo, lo genia Andrea, que bueno, hablé de vos, Andrea, pero realmente era una admiración profesional que, que yo tenía con mi amiga y de repente eh, cuando se casó y tuvo hijos dejó la profesión para dedicarse a la maternidad. Muchas veces se sintió rara, pero bueno, fue una elección de ella pero esto, ¿no? De dejar de lado, por no dejar a los hijos que se críen en una guardería, eh, ¿era nuevo todo esto, Carmen? En esa era época, nuevo. Y, costaba, y aparte, costaba. Costaba mucho y además, eh, vos decís, era una decisión, pero ¿desde dónde era una decisión o un mandato...? Eh, social que, que una persona eh, aceptaba, pero sin, sin conciencia, digamos. Entonces, eh, no había conciencia de esto. Entonces, eh, como que la profesión estaba eh, eh, peleada con, eh, con el hogar, con la familia, con la casa... Realmente, en ese momento se vivía de esa manera, se vivía muy mal y con mucha presión social. Tal cual. Bueno, dijiste, entonces, la culpa era lo que se traía por lo general hace 30 años atrás y hablaste al principio de un cambio total en el diván. ¿Qué es lo que traen hoy, en el año 2022-23?, ¿Qué traen las mujeres al diván? No traen la culpa. <ríe> Me encantó. Es, ya no, la culpa, no, no dejás entrar a la culpa vos en el consultorio. Cerrás la puerta a la culpa. Bueno, ahora vos mirá cómo sonreíste con decir no traen a la culpa y nos reímos juntas porque qué bueno esto, ¿no? Que se pudo, porque ta, muchas veces perdemos ese, ese valor de lo logrado, ¿no? Eh, ya que en una sesión de terapia las mujeres no lleven culpa, lleven otra cosa, eh, es maravilloso, es un gran logro que tuvo la mujer en, durante todos estos años. Sí, ese es un gran logro. Y otro gran logro que todavía no han conseguido totalmente, pero que sí se mejoró muchísimo, es la participación política de la mujer. También, muy importante, mujeres en el poder. ¿Te guste o no te guste la mujer? Yo estaba escuchando, ¿no? Ayer, Carmen, te guste o no te guste, la votes o no la votes, eso, perdón que, que hable, digo, pero, ¿qué ovarios realmente hacer frente a todo lo que tienen que hacer frente las mujeres en la política? Y muchas veces, sea del partido que sea, tienen unos ovarios que vos decís, se enfrentan a lo que están dispuestas a enfrentarse, hasta con una con la otra, pero, digo, se enfrentan a, a todo el poder. Y me parece eh, maravilloso, ¿eh? Y lo aclaro, te guste o no te guste, pero los ovarios que tienen las mujeres en la política no lo vi en los hombres. Esto lo digo, ¿eh? eh sí, aparte de eso, eh, en algún sentido eh, hay como una preocupación que se expresa en algún sentido distinto en lo que es lo social, la mujer, que el hombre. Es, eso aparece y aparece absolutamente en todos lados. Claro, tal cual. Bueno, entonces otro, otro de los espacios ganados es la política. Independientemente de, como decías vos, de quien sea, del partido que sea, no estamos hablando del partido, sino que estamos hablando de la mujer. Y, y la fuerza que tiene que ser doble, esto sigue siendo, eh, si bien mejoró terriblemente, eh, sigue siendo el doble el esfuerzo de la mujer. Porque independientemente de todo, está bien, ahora eh, hay una colaboración muchísimo mayor de parte de los hombres de la casa en lo que es la casa en sí. O sea, Por en lo muchísima. que son las de la casa. Pero independientemente de eso, la cabeza sigue siendo de la, la cabeza de la mujer tal, en tal. la casa tal cual. ¿Qué otro tema en la actualidad te traen al diván, Carmen, las mujeres ahora? Un tema preocupante, ¿no? Más allá de todo lo que se superó, pero ¿qué es lo que le preocupa a las mujeres para ir a hacer eh, terapia? No, en, en dificultades con el esposo, las peleas, las discusiones, eh, eso también. Eh, una de las cosas que aparece mucho es los inconvenientes con los hijos adolescentes. Ay, qué, qué tema, ¿eh? Pero eso apareció siempre. Yo creo que la adolescencia adolece, como lo decimos. <risa> adolece. Oh. Eh, es un tema, ¿eh? Los adolescentes. A mí me, me, me ocupa ese tema. Sí, sí, sí, ese, pero es el tema que, que más aparece, digamos. Eh, ese, y ya te digo, lo que es la, la falta de respeto muchas veces de la pareja eh, con respecto a, a cómo se tratan eh, internamente, a cómo se gritan... <risa> O no se gritan, este, y cómo eso va repercutiendo cuando hay chicos, ¿no? Tal cual, eso es un, un temazo. Ahora, vos, mirá, eh, el cambio, ¿no? Me grita, no, se gritan. Ahora es, no es que la mujer, el hombre grita y la mujer no, esto no eh, ahí, ahí escuché otro cambio, porque Ay, me, mi marido me grita. Bueno, hay muchas también violencia de género. Pedimos disculpas porque sabemos que hay un montón de mujeres que todavía siguen sufriendo desgraciadamente con la violencia de género. Pero eh, este cambio también está. Eh, el, el nos gritamos no es solo un tema del hombre hacia la mujer, sino del hombre a la mujer y de la mujer al hombre en las parejas. Hay que sí. corregirlo, obviamente. No es bueno que se griten, ni más cuando hay chicos. Porque esto de los gritos y de la violencia entre las parejas, lo que hacen eh, cuando decimos qué amoroso es eh, que es tu esposo, qué amoroso es tu novio, eh, cómo fue criado. Y ahora parte por la crianza de, de cada chico. Es decir, si queremos radicar la violencia definitivamente de las mujeres, tenemos que ver qué crianzas tuvieron, porque una buena crianza donde existe el respeto, donde no hay gritos, donde no hay malas palabras, donde no se permiten insultos y se respetan los valores familiares, esa criatura no va a ser violenta. No va a ser violenta. Corregime si yo estoy equivocada, Carmen. No, no estás equivocada. Eh, esa criatura puede salir mal, uh -huh. puede salir mal. Lo que es seguro es que con ese antecedente sale mal. Claro. ¿Se, ¿Se entiende lo que di? Quiero decir... Sí, hay una diferencia, sí, sí, sí, total. Quiero decir, porque si no estamos encasillando... Y mañana llega al consultorio una madre que el hijo es violento y ella se mató criándolo. <risas> Porque también tiene que ver el entorno, ¿no? De las criaturas, el colegio, es... los amigos. Tiene que haber un entorno. Pero yo sigo pensando que la contención familiar es totalmente importante. El estar es, ahí es pendiente. Es fundamental, es fundamental. Eh, es muy posible que si haya ha sufrido violencia familiar la madre, el hijo o los hijos o la hija, la hija como la, el modelo, es el modelo materno. Si mi ma mamá aguantó todo lo que le hicieron, ¿yo tengo que aguantar lo mismo? Tal cual. Entonces, ahí es como que ya lo doy por aceptado que me van a des, este, descalificar, que me van a gritar, que me van a ningunear, ¿no? Eh, eso seguro. Tal cual. Bueno, Carmen, entonces, para cerrar este mes de la mujer, eh, con una palabra que, que quiera cerrar lo que, que vos pensás, que las mujeres se merecen esa palabra, ese mismo, eh, ese premio, ¿no? A, a todo un esfuerzo de años de superación y de empoderamiento. Sí, que es para felicitarnos lo que hemos conseguido en cuanto al respeto que hemos logrado de la sociedad en general. Tal cual, siempre va a haber piedras en el camino, siempre va a haber obstáculos que tengas que saltar y que quizás cueste más por ser mujer, eso lo, lo sabemos, pero podés lograr todo lo que te propongas, todo, ¿Sí? todo. Tenés la fuerza, tenemos la fuerza para llevarlo adelante, así que… ¿Cómo? te acordás tenemos la llave tenemos la llave. No, no nos vamos a olvidar más de eso la llave de, de nuestro futuro la tenemos nosotros en nuestro presente la tenemos nosotros así que bueno abrazamos a todas las mujeres eh, y vamos por esto no vamos por por el progreso de la mujer por la igualdad de la mujer acompañada o no con quien vos elijas pero acompañada con quien vos quieras estar realmente y vivir una vida plena como todas las mujeres nos merecemos. Así es. Bueno, muchas gracias, Karina. Gracias nos a ves. vos, una gran mujer y que siempre es un gracias. placer tenerte. Gracias, Carmen. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Y así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del Magazine. Quédate conmigo, último tramo de mix. Ya...